Hola, bienvenidos a x -Qualtics. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir el P996 Laser con 6 sencillos pasos. ¿Listos? Pues vamos allá. Primer paso. Para empezar hay que prepararse para el robo. Conseguir el caza es una tarea épica y tendremos que ir vestidos para la ocasión. Yo os aconsejo ir vestidos de piloto o con el mono rojo. Sí. Segundo paso. El segundo paso es conseguir el coche. El Imponte Phoenix es el que os vais mejor. Si aún no lo tenéis, decídmelo y haré un nuevo vídeo para explicar cómo se consigue. Tercer paso. Ahora que ya lo tenemos todo, podemos proceder al paso 3, colarnos en la base militar. Para eso, debéis dirigiros a esta ubicación, usar la carretera para coger carrerilla y subir por la colina para saltar la valla. Eh, podéis pulsar el freno de mano a la vez que giráis el joystick izquierdo para caer bien, si no, puede acabar siendo un desastre. Si lo habéis intentado muchas veces y aún no os ha salido, os recomiendo que os esperéis al amanecer, suele ser el momento más épico del día. Cuarto paso. Ahora que ya estamos dentro, viene el paso 4, robar el caza. Para eso, nos tenemos que dirigir al sitio donde está aparcado y entrar rompiendo la valla. Y Lara nos quedará al lado, subimos y ya. Quinto paso. Ahora viene la huida y eso nos lleva al quinto paso. Nuevamente nos tirarán un guiado y nos perseguirán caza, aunque a mí no me ha pasado porque yo tengo un estatus de ninja. Pero lo mejor que podéis hacer en este caso es despegar rápido hacia arriba, alejaros de la base militar. Hacer un rizo anterior. Y pasar por el túnel boca abajo. Os aseguro que el caza no seguirá por aquí. Sí. Y ya estamos el último paso: escapar de la policía. Realmente este era es el paso más sencillo, ya que si lo habéis hecho todo bien solo tenéis que tirar el cazo al agua, convertirlo en un submarino, perder las estrellas y al salir del agua con este volverá a convertirse en un cazo. Bueno, dadle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más y iros ya porque esto ya ha terminado. Adiós.